Hola, espero que te encuentres bien Soy el profesor Ezequiel Cuevas Les voy a platicar de un tema muy interesante Que estoy seguro les va a encantar Perímetro del círculo Antes de comenzar Recordemos unos conceptos básicos El círculo Es la región o superficie Plana contenida dentro De una circunferencia Esto quiere decir que todo lo que se encuentra dentro del de borde negro es el círculo. La circunferencia es el conjunto de puntos de plano que está a la misma distancia... De un punto fijo llamado centro de la circunferencia entonces aquí tenemos el centro de la circunferencia y cualquier punto del centro hacia la orilla ¿sí? todo esto esto es la circunferencia que están a la misma distancia, en otras palabras es todo el contorno del círculo o dicho de otra forma es el perímetro del círculo el diámetro es el segmento de recta que pasa por el centro y une dos puntos opuestos de una circunferencia bueno, entonces aquí tenemos el diámetro este es el centro que pasa por el diámetro y une dos puntos que son opuestos entonces este sería el diámetro el radio es un segmento de recta que une al centro a cualquier punto de la circunferencia entonces del centro a cualquier punto de la circunferencia ¿sí? así entonces en este caso vamos a trazarlo de, del centro a este punto entonces este sería el radio pi lo representamos con el siguiente símbolo y es un número muy grande pi es el número de veces que cabe el diámetro de una circunferencia en este caso, trazamos la trazamos el diámetro. Y ese diámetro lo vamos a poner desde acá hasta donde termina. ¿sí? Vamos a ver cuántas veces cabe el diámetro en la circunferencia. Ahora vamos a trazarlo de nuevo, pero ahora con color azul. Y de nuevo lo, lo vamos a poner este diámetro en continuación con el otro ¿sí? y una vez más trazamos de nuevo el diámetro pero ahora con color negro y lo vamos a trazar desde donde quedó el diámetro de color azul hasta donde llegue entonces ¿cuántas veces cabe el diámetro en la circunferencia? cabe una, dos y tres veces este espacio que queda es la parte fraccionaria de pi ¿Sí? bueno pi como ya hemos dicho es un número irracional un número infinito un número eh, que será extremadamente grande para poder trabajar con él solamente lo vamos a redondear a cuatro dígitos después del punto decimal entonces tendríamos que pi es equivalente a 3 a 1416 o dicho de otra forma ¿no? 3.1416 veamos el primer ejemplo de cómo calcular el perímetro del círculo para calcular el perímetro tenemos que utilizar esta fórmula perímetro es igual a pi por diámetro el diámetro es esta línea que va del centro a un extremo al otro extremo pasando por el centro o podemos ocupar esta otra fórmula que es perímetro igual a pi por dos radios que significa que del centro a ese extremo es un radio y del centro a ese extremo es el otro radio y juntos los dos es el diámetro Entonces sustituimos los valores de pi y de radio, ya que vamos a utilizar esta fórmula. Entonces tenemos que pi es igual a 3.1416 por 12 centímetros. Multiplicamos estos dos valores y me da como resultado 37.6992 centímetros. Segundo ejemplo. Para calcular el perímetro este círculo debemos utilizar la fórmula perímetro es igual a pi por radio o la fórmula perímetro es igual a pi por dos radios en este caso nada más tenemos un radio del centro al extremo es un radio por lo tanto vamos a ocupar esta fórmula sustituimos los valores de pi y de radio y entonces tenemos Perímetro es igual a 3.1416 por 2 por 8. Es dos veces radio. Entonces multiplicamos este y sustituimos los valores. Perímetro es igual a 3.1416 por 16 centímetros. Ahora multiplicamos estos dos valores. Y me da como resultado. Perímetro es igual a 50.2656 centímetros. Último ejemplo Vamos a calcular el perímetro de este círculo Podemos ocupar esta fórmula Perímetro es igual a pi por diámetro O Perímetro es igual a pi por dos radios En este caso vamos a utilizar esta fórmula Porque nomás tenemos radio Entonces el radio es de este centro A este extremo Este sería el radio Sustituimos los valores de pi y de radio y tenemos que el perímetro es igual a 3.1416 por 2 por 5 que es dos veces el radio hacemos esta multiplicación y sustituimos los valores perímetro es igual a 3.1416 o 3.1416 por 10 centímetros hacer la multiplicación de estos dos valores me da como resultado perímetro es igual a 31.1416 416 centímetros, les dejo unos ejercicios para que practiquen, si tienen alguna duda escriben en los comentarios y nos vemos en el próximo video.